Los alemanes han tenido una larga experiencia en tramitar las huellas del conflicto, las huellas de la guerra y han entendido que el arte es fundamental para esa tramitación y que es importante el diálogo, que haya encuentro entre la sociedad y es en ese marco el mercado clandestino es un encuentro, una conversación entre personas muy diversas, muy diversas, de diverso origen territorial, diversas ori edades, orígenes étnicos, orígenes sociales, alrededor de un tema que nos une a todos, que es el agua. ¿Qué es lo importante de este acontecimiento cultural? Que es una ficción de lo que debería ser un país para tramitar sus conflictos. En ese sentido, la Comisión de la Verdad acoge la propuesta como un gran aporte a, a, a lo que es la convivencia y la no repetición, y vuelvo y digo, como una especie de ficción de lo que debe ser eh, eh, la cultura política y democrática en Colombia. Eh, esto funciona realmente como un mercado, la gente puede ir y comprar conocimiento y no conocimiento, como bien lo dice, eh, útil porque eh, eh, la, la premisa que tiene el mercado es que todos los saberes eh, son importantes, sean académicos o sean empíricos, eh, todos los saberes tienen un juego y todos los saberes hacen parte de esa conversación. Eh, las personas van a ir, comprar por mil pesos, que es parte como de la lúdica del encuentro, una, unas conversaciones que pueden escuchar. Eh, pueden escuchar y comprar directamente la conversación con las personas que son desde un indígena del Putumayo, Cancuamo, desde una guerrillera hasta un general de la Armada pasando por Rudy Gómez o la directora de Parques, el embajador mismo de Alemania, estará en la conversación el presidente de la Comisión Francisco de Rú. Entonces uno puede comprar un rato de conversación con ellos, pero al mismo tiempo también puede escuchar conversaciones a través de unos audífonos en ocho canales y eh, así va transitando la gente a lo largo de las cuatro horas por el teatro. Eso es el mercado de conocimiento. El tema es el agua. ¿Y eh, eh, por qué es el agua? Porque es un tema de futuro en Colombia, es un tema a través del cual se están expresando los conflictos nuevos en Colombia y nosotros queremos como comisión dejar el mensaje que es bueno empezar a hablar de los conflictos futuros que nos trae sobre todo eh, eh, la amenaza del cambio climático y del ordenamiento territorial donde el agua es un factor central en este momento de disputa en los territorios.